Hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo videazo para el canal. Esta vez en Vlogs Hunt Capítulo 2. Consejo: ¿Puede comprar pase de juego en Vlog shopping No tengo eso, Si ¿Sí me lo da gratis. Ok, ok. Para que eso pase, tiene que cerrar que hay muchos juegos. Ok, vamos a pasar a Una nueva ronda comenzará. Lucas, pro 3, 4, 5. Pro, pro. Soy pro, soy pro. Ah, no, olvídale. Ah, no. Mata, ¿Qué me escondió, qué me escondió? ¿Qué me, con, ¿Con qué me escondo? Una caja ¡Caja! ¡No, coco Creo que se nota soy, soy, soy, soy un libro, soy un libro, soy un libro Soy un libro, ¡dame timing! Acá estoy Ok Parece se Macaco. Oh, okay. Macaco, no, te favor No. No, Yo tengo que no. acá y si me no. Me burlo. Lo debió escuchar, si no lo escucho está sordo. Que no tengo nada contra ellos, pero... Uh, oh, no me escucharon. Ah, Dios. Y si me, si me meten en la caja, ¿sí me voy. Te quiero acabé de un grime. Un grime, creo que se hace. Opa, opa. Sí, sí, sí, sí, sí. Lo hice bien, lo hice bien. Opa. ¿Dónde está el Grammy? No, no, no. Vi algo azul ahí. Estoy viendo sí, algo azul de hecho. Me burlo, me burlo. burlo. No. Me burlo. Pero déjame burlarme. Ok, sé dónde está uno. Buscar me, me, me quiero certificar porque porque a no sé. Sí, ¿Sabes qué malo? Hace rato me llamó y dice que ya sabe dónde vive. ¿Me vio? No. Oh, no me vio, no me vio, no me vio. Eres 60, bro. Oye, créame... ¡Oh, Me voy a sacrificar una bolsita. Pero neta, neta, neta, vi una estatua ahorita La vi alumbrar por acá, pero lo... no la... Eh. Ok Ok, dos computadoras una no, silla no, no, Sospechoso Muy sospechoso Ok, no. por mientras, estoy de chill porque no me ve Alguien nuevo casi se me caiga me burlo, me burlo, me burlo, me burlo Me burlo ¡Estoy acá! Soy como una cucaracha, no me muero, me multiplico ¡Tengo a Dios de mi lado! ¡Mi verga, güey! ¿Me vio? ¿Será que me ve? Sí, se sí me ve Me burlo, me burlo, me burlo, me burlo No, no me mates, no me mates, si me matas okay, adiós ¿Me ¿No, habrá visto? Me burlo, me burlo... Ha ha ha, me tu Ha ha, What the What the What the fuck? What the fuck? <laughs> <sales> <laughs> <laughs> <h Said> Ok, parkour, parkour. Se sí, quedó malo en esto. Ah, oh, pero... ¡Oh! ¡Aquí el sistema! Va. Brinca ¡Ba! Opa, Opa. Upa, Upa, ahora mamu, pa, vamos sin salto. ¡Vamos! saltar No sé para qué hago ¡No! ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa, wey! upa upa ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa! Oye, bro, ¿cómo bailas? Vamos a bailar. Yo quiero bailar. No, no, se le no, se no, no, no, sí, no, sí, sí, sí, no, no, no, no, no, había llegado ahí opa, opa. No, me rindo. Esta es para miniatura. Para miniatura. Pues ¿no, Que Carita no, tan no, pecho. Lo siento, bro. Lo siento, sí, oh, sí, pero, pero es, es que mira. Que Ay. No te escondas ok, este mapa lo he jugado, esta, esta no va acá, esta no va acá, gente, vení, vení, de mi no te <risa> escapas ¿Lo, maté? No, lo mate? no lo mate verdad este mapa lo he jugado me acuerdo más o menos este, esto iba ahí tanto la <risa> vida lo del principio sí fue fácil lo tengo que admitir no, no. Ah. Calte, que en ¡Pero no, no, Ok, no, no, no, no, no, no, no, no, listo, no, no, Listo no, no, no, no, no, no, mi pregunta. no, Ah... Hola Cantera. Hola. Pero es que soy repro en esto. Así es. Tenía mucho tiempo que no te miraba. Pero siéntate, por favor. Si yo te lo diré. todo Ok. Ok. por favor. Okay. Espérate. Espérate. ¿Tú? No, ¿cuánto? ganar Mani... No, repuro, REPRO Eso es guíame, guíame. guíame, guíame. ¿Por qué gritar? No sé. ¿Por qué es mí? No, no, no, no. No sé por qué es No, no, no, Gente, me voy a matar por ustedes. Me voy a matar. ¡De <ríe> piernas! ¡Me quedé sin piernas! ¿Estás loca? Pero que es realmente lo que quieres hacer? Mira, ver, pero justamente. ¿No sé de qué? ¿Y de quién? ¿Y de quién es esto que tengo que cortar? ¡Lulita! ¡Lulita! Hola, Lulita. Hola, Lulita. Hola, Lulita. Lolita no me quiere hablar. F. Es todo y todo, si no tío. Te, sí, te voy a lanzar, te voy a lanzar, te voy a lanzar. ¿Cómo llegué cono? Dime que soy yo. No. Oh, ¿Cómo había llegado? ¿Cómo si llegué? Suceso. ¿Cómo llegué? Hostia. Es que no está Lolita, pero de ¿cómo de llegué? La que tengo que la ok, la yo la sigo la estas Palomitas. What the fuck. Quiero esconderme como eso es... Quédate quieto Quiero ser palomita No me dejas ser palomita Palomitas de maíz Escóndete como palomita de maíz Ahí está, ahí está, ahí está Adiós, adiós Voy a morir, pero va a valer la pena creo Entró... Entraron. Ay, como entran, ellos entraron. No, están ahí, están ahí. A mí no me mates. Oca, oca. Repro. Alto, pro. En esta sala nadie va a venir. <risa> vienen a esta sala. <risa> Porque me río si yo voy a ser uno de todos. <risa> Ay no, pensaba que me iba a descubrir. ¡Pero tiene un vaso! ¡Tenés un vaso! Ana. Repro, alto pro okay. quién está ahí les invado su privacidad no pero como yo entraron ¡Oh! el escondite perfecto no ya ya gané ya gané gané gané listo gané gané gané gané gané gané me voy a ir acá quería esconderme somos palomitas esto no era parte del tarato bro adiós bro bro este es inmortal otra ¡Oh, palomita de maíz ah pero este se quedó bugueado ¡No! Ok, ok Ok, un vaso sospechosamente sospechoso Yo creo que sé dónde deberían estar ¿Acá voy de Hola vaso él, él es nuestro panita El panita Lo... Esta marca es mala, no la compré. No me torcinar sin algo. Ok, unas gafas. ¿Cómo descubrí que eran ellas? Quédate quieto, quédate. No, no, ya perdón. No, quedaba uno. No, sé dónde estaba, no. creo. Perdí. Ok, vamos a un lugar refino para desperdiciar el video. Respiola, respiola. Bueno, ¿qué iba a decir? Ahora sí, ¿qué no sé qué digo? Bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Si quieren más videos así, suscríbanse para más videos así. Eh, bueno, ahora sí se van a que sí. Adiós, adiós, adiós, adiós. Adiós. Me van a meter con y por esta canción.